Bueno, se acercan los octavos de final y hoy tenemos una entrevista muy especial con un crack mundial. Y bueno, estaremos haciéndole algunas preguntas sobre el fútbol, sobre el mundial y sobre el pronóstico que él tiene para esos octavos de final. Vamos a hacer conexión con él. ¿Qué tal? Muchos saludos desde aquí, desde Sevilla, para todos ustedes. Bueno, hoy les agradezco por esta invitación a esta entrevista, que esperamos sea de todo su agrado. con los equipos clasificados a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. ¿Qué opinión tiene de ellos? Y bueno, felicitar a todos los equipos, creo que es una Copa Mundial bastante eh, novedosa, bastante sorpresiva a la hora de los equipos que bueno, han clasificado, algunos favoritos que se han eliminado y la verdad que todos los equipos que están clasificados creo que lo han hecho por méritos propios, eh, bueno, también otros incluso con, con ayuda del VAR, el árbitro, pero bueno, son cosas de. ¿Se atrevería a darnos una predicción de los octavos de final de la primera llave? Encantado, encantado de dar nuestro pronóstico para la primera llave, que sería el partido que enfrenta a los combinados de Uruguay y Portugal. Eh, con todo el respeto para el maestrico Tavares, pero me inclinaría por el equipo de, de CD7, actuales campeones de, de Europa. ¡Mmm! Continuando eh, dentro de la primera llave, eh, el día domingo que juega España versus Rusia. La verdad que iría a seleccionar español, a pesar de que aún se hace de local, la verdad que creo que España tiene un equipo bastante bueno y bastante completo para llegar a las fases finales. El cruce entre Francia y Argentina, la verdad que lo veo un partido muy interesante. En esta ocasión me voy a inclinar por el equipo de Francia, con el perdón de todos los argentinos. creo que Francia estará en los cuartos de final. iré por el combinado croata está Kamovic, Rakicic, Mandzukic y por todos los sitios yo creo que Croacia estará también en los partidos y de la segunda también, por favor que bueno, yo apoyaría en esta ocasión al equipo mexicano bueno, la verdad, me eh, sorprendió en los primeros partidos bueno, también creo que puede dar una gran sorpresa eliminando a Brasil. En el otro partido se enfrentan Suecia y Suecia. Parecidos en, en el nombre, pero la verdad que futbolísticamente también han hecho buenos partidos. Yo me enfrentaría por el equipo rojo, el equipo de Suiza. A pesar que los japoneses han hecho unas muestras de, de buen fútbol, de buena suerte y también de buenas llaves. Con, con todo el respeto de la palabra, creo que el equipo que pasaría sería el equipo de Verde. La verdad en Mundial pasamos al y vez, este año está para meterse en, en las finales de la Copa Mundial de Rusia. El partido que cierra la segunda llave es el de Colombia y Inglaterra. Nos vamos a inclinar por Colombia, un apoyo a todos los primos colombianos, y bueno, también mucho respeto al equipo de Inglaterra, que a pesar de, de, de, de haber pasado la eh, ronda, yo creo que es un buen equipo, pero, pero bueno, eh, le, le vamos a Colombia y ya, estamos por, por Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a, a ustedes y hasta una próxima. a todos por su tiempo, espero en los comentarios dejen sus predicciones de los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, espero que el video les haya gustado, lo compartan con más primos, se cuiden mucho, se porten bien, disfruten del Mundial de la Vida y del Fútbol y chao chao